Bueno, yo quería hablaros un poquito de la situación de la pobreza así en términos muy generales, no, no voy a hacer un discurso tampoco eh, de media hora muy profundo, pero sí un poquito, bueno, pues dar cuatro datos eh, de la situación en general y también aquí en Cornella. Eh, para empezar, pues comentar ¿no? que la situación de pobreza que vivimos a día de hoy no es una situación que venga derivada eh, de la crisis, ¿no? que nos vienen diciendo desde 2008, es una situación de crisis que es estructural, que viene a consecuencia del modelo económico y social instaurado en nuestras sociedades. Eh, esta situación, por lo tanto, es, es previa a la crisis, es previa está ahora y continuará en el tiempo, a no ser que se pongan las medidas adecuadas para, para cambiar la, el, el modelo en el que vivimos y, y crear uno nuevo, ¿no? que es lo que entre todos estamos intentando en estos momentos. Eh, esta situación desde 2008 lo que ha hecho es incrementar la pobreza e incrementar la desigualdad social, abriendo una brecha cada vez mayor entre los que son más ricos y los que son más pobres. ¿no? Como ejemplo, pues eh, nos dicen que las cosas van mejorando económicamente, pero lo que nosotros vemos en el día a día es que el IBEX 35 cada vez es más rico ...pero que a nosotros nos siguen desahuciando de nuestras viviendas... ...las tasas de paro eh, siguen siendo la, las, que, las que tenemos... Eh, ...en algunos momentos ¿no? nos dicen que tenemos incrementos... ...en las épocas estacionales, en Semana Santa, en verano... ...pero son datos que, no, que no, no están generando una situación de equilibrio... ...ni una situación de que esto vaya a cambiar al, al futuro... ...son además es empleo precario... ...cada vez tenemos contratos con condiciones más flexibles... ...para las empresas y con menos derechos para los trabajadores. Eh, nos encontramos por lo tanto también con un empobrecimiento... ...de la clase trabajadora, por un, por un lado porque hay muchas familias... ...que tienen a varios de sus miembros en paro o a todos... Y por otro lado, porque incluso los que tenemos a día de hoy, ¿no? pues tenemos que decir que es un lujo que tenemos trabajo. Eh, tampoco tenemos la posibilidad de vivir de una manera digna. Hay muchas personas que incluso trabajando no pueden llegar a fin de mes ni cubrir sus necesidades básicas. Es decir, eh, cada vez somos más pobres, la clase trabajadora, y cada vez eh, nos quitan más la dignidad para poder vivir. Eh, esta situación de desigualdad que comentábamos ¿no? desde el inicio eh, genera también, también tenemos que hablar de una inaccesibilidad. Eh, por un lado al empleo cada vez nos es más complicado, eh, los parados cada vez son de mayor duración, hay gente que lleva cinco o seis años sin tener acceso al empleo, por lo tanto ¿no? lo que decíamos es una situación que se cronifica en el tiempo y... Eh, tendríamos también que hacerla, volver, ¿no? a, a, estamos cada vez separando más lo público de lo privado, cada vez lo, priva, lo privado se privatiza más, por ejemplo aquí en Cornella, tenemos muchos ejemplos de privatización de lo público. Una de ellas son las escuelas Brasol. Eh, la mitad de las escuelas Brasol, todas son la titularidad pública de lo que es el edificio, pero la gestión de las escuelas Brasol es privada. Esto lo que conlleva es que para las familias tienen que tener un mayor gasto. Cuando a día de hoy, como además el empleo, la situación que tenemos ¿no? es que tenemos que trabajar 40 horas semanales, no tenemos posibilidades de poder compaginar nuestra vida laboral con nuestra vida social, lo que hace que las familias pues, necesiten dejar a sus hijos en la guardería. Y cada vez, esto es más complicado también para las familias, por un lado, no tienen el dinero para, para poder ir y además, bueno, si además hablamos de, del precio de los comedores, de, los, de las escuelas Brasol y de los colegios en general, pues hace prácticamente imposible eh, que las familias puedan subsistir con, con los trabajos o con los eh, subsidios que tengan. Eh, el porcentaje de hogares afectados por problemas de privación material y de pobreza ha aumentado durante la crisis en un 50% un 50% estamos hablando de prácticamente bueno, de la mitad de la población eh, también quería hacer un poco de hincapié perdonar, eh, que los cuáles son los sectores más más vulnerables que, que tenemos en la sociedad por un lado la infancia perdón, que queda desprotegida eh, por otro lado las mujeres eh, tenemos cada vez bueno, siempre hemos tenido, ¿no? mayor dificultad en el acceso al mercado laboral, con los recortes que, vemos, que estamos teniendo en lo público y, por ejemplo, en el tema de la dependencia, tenemos que, que volver a asumir... Disculpar. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> tenemos que volver a asumir roles... Eh, de cuidado ¿no? de, de, la, de los familiares, por lo que aún tenemos mayor dificultad, además de las condiciones ya de por sí que siempre son peores para las mujeres, salarios más bajos, etc. Eh, también tenemos como otra de, las, de los sectores más vulnerables de la sociedad, las personas migrantes, y Cornella pues, lamentablemente es un claro ejemplo de ello, ya que la tasa de paro de Correa se sitúa en el 16,1%, esta tasa a pensar que es de las mayores de, del país Llobregat, ...ya que en la media del Bay Ubregate es un 14,6 y en Cataluña también un 14,6. Y de ese 16,1% de tasa de paro que tenemos en Cornellá, el 23,8% es de personas migradas. Con lo que esto acrecenta la vulnerabilidad de esas personas... ...y las deja en una situación de exclusión social muy grave. Son personas que después de haber dejado sus hogares para intentar buscar un futuro más digno... ...para ellos y para sus familias, se encuentran con que no pueden tampoco acceder al trabajo... Eso conlleva una retirada de los papeles, ¿no? ya que las personas, pues, por lo visto, necesitan papeles para hacerlo y para tener una vida digna. Y, eh, por último, otro de los sectores también con mayor vulnerabilidad son las personas mayores, cosa que también podemos ver aquí, y sobre todo bueno, en barrios como San Ildefonso, ¿no? porque también dentro de Cornellá existe una diferencia, ¿no? desde cuando vamos subiendo de los barrios, desde más abajo hacia más arriba, se nota la diferencia económica que, que sufrimos, tanto en educación, en las escuelas, en los niveles educativos... ...como también, por ejemplo, en cuanto a las personas mayores... no eh, ...tenemos personas que a día de hoy pues, en invierno no pueden encender la calefacción... ...esto es una realidad, no son no como comentaba el compañero, no como no, no son frases ¿no? para, para que nos aplaudan... ...sino que es una realidad que podemos contrastar en el día a día... ...cuando nos sentamos a hablar con nuestros vecinos... ...que no pueden encender la luz, en verano pues eh, no tienen tampoco ni aire acondicionado... Eh, ...personas que tienen que seguir pagando hipotecas con 67 años y 70 años... Eh, y que lo que les queda para vivir en el mes son 100 euros para poder pagar la alimentación, poder pagar la luz, el agua, cosas básicas para que podamos vivir. Eh, claro, uno de los problemas también es que los, la manera de, de, de medir eh, a día de hoy son los índices de desarrollo y los índices de desarrollo se basan solamente en el crecimiento económico. Y eso no puede ser posible, ya que los índices de crecimiento económico no, no pueden definir eh, cómo, cómo vivimos las personas. ¿no? Estos son unos índices que deberían cambiarse, pasar a ser de crecimiento, bueno, eh, a otros índices de desarrollo que son los de desarrollo humano, no los de, de económicos. Y desde las instituciones eh, lo que hacen en lugar de erradicar la pobreza es invisibilizarla. Aquí en Cornellá, el alcalde Balmón, pues, cuando en su tiempo se le propuso crear comedores sociales para personas que no tienen garantizada una alimentación, pues, fue decir que no, que no quería comedores sociales, ya que si no Cornellá pues, se iba a llenar de vagabundos. ¿no? Es, una, es una buena solución esta para paliar. Eh, des, el discurso oficial que hemos venido escuchando siempre, ¿no? además de la invisibilización de la pobreza, también es la culpabilización de las víctimas. ¿no? Las personas que están sufriendo la mayor exclusión social, además se supone ¿no? que son los responsables de esta crisis. Nos, el discurso oficial que hemos venido escuchando desde el 2008 es que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades ¿no? y que a, a causa de que nos hemos hipotecado y que más de hipotecarnos para el piso hemos, nos hemos hipotecado para tener un coche nuevo, para hacer un viaje con nuestras familias, etc. Y para disfrutar, esto es lo que ha provocado la crisis en la que estamos. No todo el expolio que nos han hecho políticos, banqueros y empresarios, eso no, eso no ha creado la crisis, hemos sido también los culpables. Y hablando antes ¿no? del desarrollo, el verdadero desarrollo se produce dando prioridad a la vida digna, eh, enfocándonos en no solamente pensando, sino actuando por el bien común. Esto es una cosa que Mariana ¿no? también conoce muy bien, podría darnos también una buena charla sobre el tema. Las instituciones deben garantizar unos mínimos para todos. No pueden, solamente, no pueden pensar en, en, en una pequeña parte de la sociedad, que es lo que a día de hoy están haciendo, sino que tienen que garantizar una vida digna para todos basándose en los derechos sociales y no en los privilegios individuales. Ya sabemos también aquí cómo trabaja nuestro ayuntamiento con estas cosas, ¿no? trabaja a través del clientelismo. Por ejemplo, bueno, puedo explicar, ¿no? eh, como sabéis ya todos, cómo funciona la, el sistema electoral, que en los medios públicos los porcentajes de visualización en los medios públicos van en función de los porcentajes obtenidos en las elecciones anteriores y aquí en Cornella pues, eh, la, asociación de, la Federación de Asociaciones de Vecinos va a hacer un debate con todos, bueno, un debate con los, bueno, lo están haciendo, ¿no?, con las diferentes fuerzas políticas que se presentan este año al ayuntamiento y pudiendo haber hecho un debate plural en el que estuvieran representadas todas las fuerzas, han decidido hacer uno solamente con las que están representadas en el ayuntamiento y por otro lado otra con los demás, ¿no? a lo que nosotros nos hemos negado porque queremos estar en el centro y poder hablar, con, con, debatir con todas las fuerzas que hay en, en, en representación a día de hoy, en la futura representación. Bueno, como iba comentando, ¿no? eh, iba hablando de bien común, y lo que las instituciones deben hacer es el garantizar el mínimo para todos de derechos sociales. Y no los privilegios de... Prior, eh, perdón, priorizar en los que están con, en mayor situación de vulnerabilidad, que son las personas que hemos que he estado comentando anteriormente. Para esto también eh, es necesario un mayor peso de la sociedad civil. Esto por un lado... ...conlleva que todos nos, que nos empoderemos individualmente... ...y que tomamos mayor responsabilidad... ...en nuestra participación... ...pero no solamente es, es una responsabilidad nuestra... ...también es responsabilidad de los ayuntamientos... ...y de las instituciones públicas... ...por un lado generar este empoderamiento... ...y por otro generar la participación... ...en las decisiones, en la toma de decisiones... ...y también eh, una de las maneras es... ...generar las herramientas o proveer... ...de las herramientas necesarias a la sociedad para poder también crear redes de solidaridad. Solidaridad que no caridad, son conceptos muy distintos y lo que necesitamos no es la caridad, sino la solidaridad entre todas. Además de esto, pues replantear la relación entre lo público y lo privado y lo social. Generar políticas de empleo reales, no como lo que se está haciendo a Cornea a día de hoy, que es eh, dar empleos de seis meses, que bueno, en muchos casos ni siquiera son puestos de trabajo reales, ¿no? sino que es eh, cubrir... Una, una necesidad como es la del empleo tan importante, solamente de manera temporal, seis meses, que es eh, pan para hoy y hambre para mañana. Eh, redistribuir también eh, el trabajo es otra de las opciones que tenemos. Como también se comentaba antes, no es el cambio de modelo de sociedad que necesitamos, hacia el que necesitamos ir, un cambio de consumo, eh, tanto a nivel energético como, como a nivel alimenticio, esto hace también que no necesitemos ¿no? trabajar tantas horas, producir tanto como estamos produciendo, que luego nos, ni, siquiera, ni siquiera se consume, es un, un cambio de modelo de sociedad. Y por último, bueno, quería terminar con una frase de Vicente, Ferre, de Vicente Ferrer, que es que la pobreza no está para ser entendida, sino para ser resuelta. Y antes de terminar, os quería comentar cuáles son los próximos actos que vamos a realizar el día 14 de mayo, en el Patronat, abajo en el Barrio Centro, a las 19 horas, haremos un acto con las personas honoríficas de nuestra lista de candidatos y candidatas. El siguiente será el sábado 16, el próximo sábado, aquí en este mismo sitio, en la Plaza Cataluña. Durante el día habrán diferentes actividades que están eh, ...haciendo unos compañeros, que será un día, una jornada muy bonita la que se realizará... ...que además, bueno, como sabéis, pues el 15 de mayo hace ya cuatro años... ...de que estuvimos aquí en la plaza muchos y muchas de nosotras... ...y bueno, pues queremos recordarlo junto con vosotros... ...y luego por la tarde haremos un acto con, con Teresa Rodríguez... ...que bueno, como sabéis es, es la, la número uno de, de Podemos en Andalucía... ...y por último terminaremos el día 22, que haremos un acto en la Escola Areñ... ...en el barrio de la Riera que comenzará con un concierto a las 20, a las 8 de la tarde, y después tendremos la intervención de David Fernández y acabaremos con un y hermano. Y nada, daros las gracias por vuestra presencia.